Dice así, ya o sea que hablamos de conexiones, ¿no? En la panza del viento remolinea un cielo: pelusas de panaderos, plumas de hornero, granitos de arena, hojas alargadas de los sauces, hojas generosas de la parra, tierra recién arada y alguna lágrima. El viento tiene en la panza un cielo de estrellas opacas. Este es un poema de este libro. ¿Cómo está el rap del viento? El rap del viento de Nelvi Bustamante. Eh, un, Ay, libro, un libro muy bonito, eh, que, que en algunos poemas realmente se, se, se, se, se siente el rap. Si vos lo lees, de alguna manera, así como se siente el rap. Me gusta mucho, eso es como, como uno lo puede leer, como una poesía así como con cierta cadencia como la leí recién o, o podés imaginarte la musicalidad yo no la voy a cantar Nervi porque no, no, no <risa>